En esta, en esta parte la molestamos a Ana eh, Ana, eh, primero bueno, eh, es, esto que nos ha llamado muchísimo la atención eh, Más allá de que no te sorprende, pero bueno, tampoco uno quiere perder la capacidad de, de asombro Porque si no estamos fritos eh, el, el nivel de negociación y contubernio que hay con distintos sectores Que supuestamente en época de elecciones van... En listas distintas o en proyectos distintos eh, ¿Cómo llega a ustedes esta información y cómo empiezan a armar toda la idea De bueno, vamos a tener que darlo a conocer? ¿Hace cuánto más o menos que, que ya tenían esta información? Este, este, esta especulación que fue muy despacito y la van presentando También la quieren blanquear ¿no? en sus medios amigos este, Que tiene que ver una vez más con, con, con terrenos públicos, obra privada Y bueno, un montón de guita, ¿no? lo que nos estaba contando Marcelo en el otro bloque bueno, este proyecto, así como... no es el primero, tuvimos varios ya proyectos y como bien se planteaba, hay, hay cierta continuidad en esta, en esta característica de hacer negocio con, con la tierra pública. Eh, este proyecto ingresó al Consejo Deliberante el año pasado, a fines de octubre, noviembre, ingresó, pero no se lo, no se lo había pedido incorporar a las órdenes del día de... Eh, la Comisión de Obras Públicas, que es donde este proyecto tiene tratamiento. Eh, así que recién este año pidieron su tratamiento en la comisión y nosotros ya veníamos investigando y estudiando un poco el, las implicancias de esto eh, porque ya hemos sido, ya se han pasado por el Consejo deliberante otros proyectos de venta de tierra pública que lo que vemos nosotros o nos preocupa a nosotros ...sin que esto se, se entienda mal. No es que estamos en contra que se generen desarrollos, nuevas inversiones... ...que generen trabajo, que generen mano de obra, que generen desarrollos en la ciudad. Lo que nosotros vemos es que hay un negocio ya establecido... ...y se puede estudiar la trazabilidad de ese negocio en los últimos 30 años... ...en donde hay unos pocos sectores que se a raíz de los cambios de uso... ...o cambios de normativa para garantizar determinados usos... En la tierra pública, la venta de la tierra pública y la obra pública van en favor de, de, esa, de esos desarrolladores que lo único que hacen es maximizar ganancias. Nosotros no estamos en contra de que se gane, lo que, lo que nosotros estamos planteando es que la obra pública la pagamos entre todas y todos los neutrinos. Los cambios en las normativas las aprobamos los concejales y concejalas de la ciudad que fuimos eh, elegidos por el voto popular. El instrumento ese genera valor en la en la tierra, genera procesos de maximización, de valoración en la tierra, en la tierra que se adquiriría a un valor muy bajo. Lo que nosotros queremos es que esa, esa maximización de ganancias vuelva de alguna manera al Estado para garantizar mejores condiciones de vida y garantizar obra pública en otros sectores de la ciudad que tanto lo necesitan. Lo que pasa es que vas al, al corazón de. yo no diría de una gestión. Eh, que lo, tirarle un, un vuelo ¿no? un poco más dialéctico, vas casi al corazón de, de, un, de un, un plan económico, de una, de una manera de entender este, la gestión pública, que es por lo menos lo que está pasando en los últimos 60 años en la, en la, en la provincia, por eso te digo ahora desde la ciudad, que si ves los apellidos se repiten, la, la, nada, la obra pública sí le admiten... Estaba eh, estudiando que le, le permiten un 175% de aumento en el último presupuesto Digamos, lo, A los trabajadores de salud y a la educación no, pero sí. a la obra pública sí Por eso mi inquietud era es, es como que es un disparo certero al corazón de, de, de una manera de gestión Sí, bueno, ese disparo certero tiene que ver con poner blanco sobre negro ¿no? Y empezar a, a entender que el Estado tiene que cumplir otro rol ...en la ciudad de Neuquén... ...esto pasa en muchas ciudades del país también... ¿eh? ...pienso en Puerto Madero enseguida... ¿no? Es, que hablamos. Esto, ...esto pasa en muchas ciudades del país... ...entonces eh, lo que nosotros queremos impulsar con Marcelo... Es, ...es sí, es un disparo al corazón... ...porque es cambiar las reglas de juego en la ciudad... ...porque la, a, a los hechos nos remitimos... ...cuando vemos la, la extrema desigualdad... Que, ...que sufre esta ciudad... ...que sufren las familias neuquinas... ...nosotros tenemos... Siempre lo decimos, 48 barrios formales, 49 asentamientos irregulares. Eso no surge de un repollo, eso no surge de porque la gente le dan ganas de irse a vivir un pedazo de tierra sin ningún tipo de servicio en las peores condiciones. Eso es producto de una falta de políticas de planificación de acceso al suelo y a la vivienda para las familias neuquinas. Y esto viene sucediendo hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque se ha dado prioridad al negocio inmobiliario y se ha dejado que sea el negocio inmobiliario quien rija el acceso al suelo y a la tierra en la ciudad de Neuquén. Bueno, hay que empezar a generar reglas, otras reglas de, de juego, hay que empezar a poner al Estado como el garante principal del acceso a la tierra y a la vivienda y eso implica empezar a ver cómo redistribuimos la riqueza que se genera en esta ciudad. Generar una, un cambio de normativa genera riqueza. Esa riqueza tiene que ser apropiada por toda la comunidad, no por unos pocos que se sentaron alrededor de una tierra a esperar, a especular y cuando se le dan las condiciones de maximización de ganancia salen después a generar procesos claro. de inversión. Esos procesos de inversión nunca van a ser virtuosos si no se comparten las ganancias con el municipio y con toda la ciudadanía. Si esto sale mal... Digamos, supongamos que, que no se puede frenar, ¿en, en qué termina? digamos este, Vamos a tener un, un, una playa de, de, de departamentos de, de lujo dando vueltas, son oficinas, empieza a contaminarse el río, pero de, de, ¿qué es lo que sucedería? Para entender el... Si esto, si esto no sale bien, eh, ya tenemos otros ejemplos para contar un poquito con, con, con el diario del lunes, qué es claro. lo que va a suceder. Hay que aclarar una cuestión, no es que se amplíe la cantidad de, de hectáreas en donde se puede construir. La cantidad de hectáreas sigue siendo la misma, porque vemos que también desde el oficialismo no quieren correr con, con algunas, alguna información que no es correcta. Son las mismas cantidades de hectáreas, lo que se cambia es el uso y ese uso va a ser el residencial. ¿Qué va a suceder? Obviamente vamos a tener departamentos de lujo en la, en la isla 132, espacio eh, de uso recreativo, ambiental, turístico y demás Y cultural también Y vamos a un camino de un proceso de privatización de, de la isla ¿Por qué? Porque claramente el uso el uso residencial Se va a empezar a volver incompatible con el resto de los usos Que hoy se dan en esta isla 132 Y ese proceso de privatización va a concluir En que cada vez se acerque más la posibilidad se cercene más la posibilidad de compartir y de hacer de este espacio un espacio público factible de ser utilizado por todas las vecinas y vecinas de la ciudad, factible de el disfrute de, de muchos en detrimento del disfrute de unos pocos, con un lugar privilegiado, con una vista privilegiada, con inversiones hechas en este lugar que no se han hecho en otro lugar de la ciudad, es decir, este paseo de la costa que hoy podemos disfrutar todos. Lo que ha generado también es un proceso de valorización de toda esta tierra que tenemos acá atrás. ¿Sí? Y, este, y, este, y, este, y este paseo, esta obra, la pagamos entre todas las familias neuquinas, entre todos los contribuyentes de la ciudad de Neuquén. Entonces, este, esto genera valor y se lo van a apropiar unos pocos. Y veremos cómo con el correr de los años, ese proceso de est esta posibilidad de hoy de poder circular, todas y todos, va a ir siendo cercenado por... Eh, el uso de unos pocos y unas pocas eh, es una de las ciudades, una de las plazas más atractivas en el país para venir a invertir en desarrollo inmobiliario bueno, eso tiene que ser traducido en mejorar la calidad de vida de todas las, las familias noquinas eh, ¿esto cómo sigue en términos así legislativos para los que no manejamos los tiempos de, del consejo de los proyectos, las comisiones? Y esto se va a tratar en, en la Comisión de Obras Públicas, se invitará a distintos actores a que vengan a dar su parecer con respecto al proyecto. Eh, ¿Hay como un debate público? No, el debate no. es en la Comisión. En la Comisión. Eh, y bueno, las comisiones hoy están funcionando vía Zoom, lo que nosotros sí... Eh, vamos a hacer es invitar a distintos especialistas que den su parecer con respecto a lo que, gene, lo que generaría eh, la aprobación de este proyecto en términos ambientales, en términos urbanos en términos de economía urbana también. Eh, bueno, se seguramente quienes han propuesto el proyecto. Hay dos proyectos, está el que envió el Ejecutivo, pero también está el que en su momento... Eh, presentó el PRO, eh, presentó Juntos por el Cambio. Que, eh, son que, que prácticamente iguales <risa> lo y los dos, lo peor de todo, que tienen como único fundamento, o principal fundamento el garantizar la rentabilidad para que se lleven adelante las Y situación. al PRO que no acompaña, aparte de, de esta ultraderecha que entró, eh, alguno que ellos tienen como para poder, el PRO o el MPN, no sé, ya no lo distingo mucho. Van, van a, van a tener, obviamente que porque hay un negocio detrás, van a terminar consensuando un proyecto en donde se irán eh, ajustando entre ellos las cuestiones que consideren. Pero bueno, nosotros queremos, eh, siendo minoría en el Consejo, entendemos que tenemos que, que comunicar eh, y dar alerta a la comunidad de esto que está sucediendo. Vemos que miles de familias de disfrutan a diario de este lugar. Bueno, la, ciudad, la ciudadanía se tiene que involucrar también en esto porque esto es un espacio de todas y de todos y lo tenemos que cuidar entre todas y de todos. Si hay un grupo minúsculo que quiere hacer de esto un negocio, bien, como ciudadanos, como ciudadanas, nos tendremos que, que involucrar. Nosotros tenemos la obligación de dar los debates en el ámbito en donde nosotros estamos, que hemos elegido por, por mandato popular, que es el Consejo Liberante, pero los debates también los tenemos que abrir hacia el resto de la ciudadanía para que, para que la ciudadanía se manifieste, opine, plantee eh, las preocupaciones y las alertas que este proyecto puede generar en este espacio en particular. Buenísimo. Bueno, nosotros eh, te agradecemos mucho la paciencia, Nos, vamos a eh, estar muy atentos a lo que sucede porque aparte tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en la, en, en, en la ciudad, en la provincia. ¿no? Eh, ahora de la llegada de la segunda ola y todo lo que está pasando con el el sector salud y esto que nos involucra también, ¿no? eh, desde la contaminación ambiental hasta la especulación inmobiliaria. Nos despedimos acá este, por nuestro canal hasta la semana que viene con más Cartago. Hasta entonces.